Bueno, estamos con Javier Cuervo, CEO y fundador de Voxelers, y bueno, una persona está involucrada en muchísimos proyectos más, pero hoy lo traemos por Voxelers, que es lo que tiene más que ver con, bueno, con lo que estamos tratando, estos mundos virtuales que pasan dentro de los videojuegos. Javier, muchas gracias por dejarte liarte un poquito. Un placer, José Carlos. Gracias. Eh, lo, lo primero, vamos a empezar, ¿qué es Voxelers? Pues Voxelers viene de Voxel y Voxell son cubos eh, como Legos para representar la realidad. Estamos habituados a que la... la, la... Los vídeos 3D y los videojuegos se eh, utilizan para simular polígonos, o sea, para, para pintar la realidad, y los voxels pues, son esas piezas de Lego, bueno, el voxel perfecto es el de Minecraft, eh, bloques de uno por uno por uno, y pueden ser más pequeños o más grandes, pero un voxelers... Eh, pues somos dos personas que jugamos con voxeles, básicamente, y que nos lo pasamos muy bien. ¿Y, y, y, y qué hacéis con esos boxers, no Porque estos voxels salen sobre todo del mundo del Minecraft, que Minecraft es un mundo compuesto por voxels. Por Cuéntanos un poquito cómo se compone el mundo de, de Minecraft con los voxels. Eh, Minecraft es, es más que un juego, es un sistema de representación de la realidad en bloques de un metro por un metro por un metro, de un metro cúbico. Entonces, eh, Minecraft, pues el personaje tiene dos metros por un metro por un metro eh, de, de base. Eh, todo, tiene, todo tiene esas medidas estándares, ¿no? Entonces, te, te permite, es un poco eso, un Lego, es algo muy, muy modular. Eh, nosotros, es, es una historia que empezó el día que nos, que nos confinaron, el 15 de, de marzo, pues el 14 por la noche a un, un grupo de, de selectos frikis nos dio por ver que con cómo podíamos ayudar y se nos ocurrió que podíamos entretener y enseñar a los niños a hacer cosas y entonces empezamos a decir qué podíamos hacer cada uno. Yo llevo ya unos cuantos años dando talleres un poco amateurs a niños para enseñarles geometría o matemáticas eh, o arquitectura utilizando Minecraft. Porque, insisto, Minecraft no, Minecraft puedes jugar... En modo aventura o puedes jugar en modo pacífico llamémoslo así, o incluso puedes ser espectador, que es lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros en Voxelers, no Y eh, desde ahí, pues, eh, junto con Álvaro de Castillo, que es un programador senior Python bastante fuerte, pues nos fuimos, fuimos montando taller sobre taller y al final enseñando programación bastante dura. Una programación eh, backend eh, durilla para niños y muy pura, muy purista, basada en Python. En un lenguaje de programación. Y desde ahí nos dimos cuenta de que había un hueco muy grande, que había muy pocas cosas hechas eh, alrededor de Minecraft. Luego, Porque lo dabais eh, dentro de Minecraft, a... ¿no? Utilizabais Minecraft para... para... Sí. ¿Y cómo, cómo se usa Minecraft sí. para, para enseñar algo? Pues, en eh, Minecraft tú puedes levantar tu propio servidor. Yo Desde hace muchos años con mis hijos eh, he, he tenido siempre servidores porque así tengo controlado con quién se relacionan, ¿no? Y además así es como lo de el balón es mío y cuando me marche a casa se acaba, la, se acaba el partido, ¿no? Y sabes, sabes con quién van a jugar. Y entonces, desde hace muchos años que les levanto server. En esos server tú controlas quién entra, quién sale, cómo hablan, controlas todo. Entonces, a ese server tú le colocas un, un, uh, un colector con, con Python. Y desde Python nosotros lo que hacíamos era jugar con dos pantallas, con una, una consola de programación, en la nube en este caso de, de, de, de Google Colab, de Google Research Labs, que se llama Jupyter y en, en, a media pantalla teníamos el Minecraft, jugábamos así entonces metíamos una línea de código, la ejecutábamos y, ve, y se construía en el mundo de Minecraft una pirámide cosas que cuesta mucho trabajo construir porque son trabajos repetitivos por ejemplo una pirámide de, de 105, la de Keops, 156 metros ¿verdad? que son de altura pues son decenas de miles de bloques y con Python tú eres capaz de lanzar esa pirámide de golpe entonces impacta, no algo que eh, conseguíamos, eh, trabajo que son muy muy tediosos pues hacerlos programando es fácil y simplemente conectábamos la consola conectamos porque eso es lo que seguimos haciendo la consola de programación con un plugin de python contra contra el servidor poco a poco hemos ido depurando esas cosas y nos hemos dado cuenta de que pues podemos animar un meteorito o animar una nave espacial o clonar o traer mundos de, de fuera hemos eh, nos hemos dado cuenta que Minecraft tiene una gran comunidad, pero digamos que ese, concretamente ese hueco todavía no estaba cubierto. Vale, y, y, y al final Voxelers es un negocio. ¿Cómo, ¿Cómo planteáis montar un negocio que vive dentro del Minecraft? ¿Cómo es esto? Pues realmente... O sea, sabemos que estamos haciendo cosas chulas, ¿no? O sea, eh, sabemos que, que somos capaces de hacer cosas que en principio o que no hemos visto por ahí documentadas que nadie las haga, como eso de animar un meteorito, una nave espacial o, o traernos 570 figuras que nos hemos traído hoy bastante grandes, monolitos grandes, ¿no? Todavía no tenemos claro cuál va a ser el, el modelo de negocio, sinceramente. Sabemos que nos lo estamos pasando muy bien y que tiene una utilidad. Por ejemplo, estamos trabajando con un grupo de youtubers porque precisamente lo de animar un meteorito es interesante y es algo que en principio sin sin modificar el core, sin modificar el núcleo de programación de Minecraft hasta ahora no era no era viable hacerlo y nosotros lo hacemos por fuera sin sin tener y, y realmente... Cuando veis las series de Minecraft, pues, eh, eh, por ejemplo, eh, Karmaland o Calvaland o series que hay con, o sea, España se le llama el, de, de los youtubers de fuera de España, Latinoamérica nos consideran el país Minecraft porque. Tenemos un grupo de youtubers encabezados por Rubius y compañía, con del orden de 100 millones de seguidores juntos, haciendo una serie que se llama Carmaland. Hay otro grupo haciendo Calvaland, que tampoco son... Hay, hay una serie de grupos con, con muchísimo tráfico y youtubers de primera división, bueno, los top españoles, están haciendo cosas en Minecraft. Y allí lo que nos dimos cuenta es que para animar un meteorito lo que hacen es pintan el meteorito en el aire, eh, paran, el servidor y, o sea, paran el servidor por la noche, borran el meteorito y a mano pintan bloque a bloque. Nosotros no, nosotros lo hacemos de, de, con, una, con unas pocas líneas de código, lo, lo movemos. Entonces, estamos como demostrador utilizando ese tipo de cosas. Vemos que hay aplicaciones hacia también agencias de publicidad en vídeo 3D y vemos que en última instancia los píxeles, o sea, los, los, los voxels, estos cubos, cuando se hacen muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos y con las nuevas máquinas, con los ordenadores más potentes que empiezan a haber cada vez más y más orientados al, al móvil, más orientados a VR, pues que puede tener una solución. Hasta ahora no se han utilizado los boxes masivamente porque consumen mucho más recursos de computación que, que los polígonos, pero eh, esto es probable que cambie y cada vez se van usando más. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir, por ejemplo, impresión 3D, o sea, de una impresora 3D nos lo podemos llevar a Minecraft, de Minecraft podemos llevarlo a una impresora 3D. Ahora mismo lo que estamos haciendo es interfaces y estamos haciendo pruebas. Todavía todavía sinceramente no tenemos claro eh, cuál va a ser el modelo de negocio. ¿Y, y qué aplicaciones puede tener esto en, en, para empresas? ¿no? O sea, te, imagino ya tendréis algo pensado de esto lo podemos aplicar o se lo podemos vender hipotéticamente a este tipo de empresas. Pues eh, a la hora de, de hacer, o sea, cuando, cuando tú eh, renderizas, cuando tú levantas una imagen 3D, insisto, tú pues, normalmente lo haces con polígonos. Entonces, es, cuando tú te mueves, cuando el observador se mueve, ese polígono va cambiando. Eh, y eso lo que hace es que no, no sea consistente, la, la visualización de eso no es consistente, porque variando un poquito puede variar el polígono y en, en cambio con los boxers es mucho más consistente, porque lo que tienes debajo es una figura de Lego, claro. de cubitos, de, de, del, del tamaño que tú quieres. Entonces, eh, tanto a la hora de construir modelo, modelos 3D, especialmente... Creo que va a haber mucho que hacer con, con, con VR y creo personalmente que las, las Oculus Quest que, han sal, que salieron hace unos meses y que han sido la estrella durante el confinamiento, que han estado hiperagotadas, eh, la, la Oculus Quest es una gafa que permite no conectarte a un ordenador, ser totalmente sí. autónoma. ¿no? Eh, o sea, puedes irte a... a... A una pista de, de baloncesto y colocarte en medio de la pista y tiene un procesador de móvil y, y juegas desde ahí así no tienes miedo de tropezarte con el cable que es un poco lo que nos pasa a todos cuando andamos jugando con estas gafas creemos que tanto para el que construye un modelo 3D es mucho más lógico construirlo realmente con, con piezas con cubos que siempre van a, estar, van a ser consistentes como para el que lo ve, que va a ser mucho más consistente verlo y entonces Creemos también que eh, trasladar, o sea, esto ha empezado un, de una forma un tanto amateur, pero trasladar, cuanto eh, más, uno de los, de los clásicos del software libre que, que se puso a, que da charlas por ahí de inteligencia artificial sobre la abadía del crimen, que es un juego que solo los que ya tenemos una cierta edad eh, conocimos, ¿no? Es <risa> un clasicazo, ¿no? Pues eh, Juan Tomás se volvió loco para levantar la abadía del crimen en 3D, para, para hacerlo por una impresora 3D. Y al final lo que hizo fue voxelizarlo. Uh -huh. Y nosotros nos lo llevamos a Minecraft, ¿no? Entonces, queremos que eh, convertir es, es, esa pieza de impresión 3D en un mundo virtual o en un vídeo, porque al final dentro de Minecraft podemos grabar vídeo o en un vídeo más pequeño, más grande, porque, claro, esto es como si fuera un, un, un archivo vectorial. Yo puedo hacer la pirámide de KEOPS de, de tres alturas o puedo hacer la de 150 simplemente variando una línea de código. Y eso no era viable. Entonces, creemos que, que por ejemplo, para agencias de publicidad puede tener utilidad. Otra de los usos que se nos plantea, y es muy curioso, ha sido muy reciente, es para rehabilitación cognitiva de ancianos, pero estamos simplemente explorándolo para por ponerte un ejemplo llevar un plano eh, un plano topo, topográfico de, de, del pueblo donde nació el, el señor o la señora en cuestión llevarlo a Minecraft y que se pueda visitar y que pueda visitar eh, cómo estaba su pueblo porque hacemos una conversión casi casi directa pues creemos que puede, puede tener sentido o tocar la impresión 3D y luego verla en la pantalla, digamos que eso te hace pensar. Insisto que visualmente siempre vamos a garantizar la coherencia, no tenemos que ir dibujando un polígono tras otro. Con lo cual pues estamos explorando di distintas cosas. Ahora mismo lo que tenemos es un museo, un par de, de mundos de Minecraft levantados que son museos, de cosas que nos vamos trayendo de otros sitios. Mola. Eh, y, y quería irme ya un poco a la parte más de, de Minecraft en general, más, más allá de Voxelers. Eh, tú que lo conoces bien, ¿qué se hace en Minecraft además de jugar? ¿no? ¿Qué tipos de aplicaciones conoces que se le hayan dado a Minecraft como, como un mundo más allá del juego? Minecraft lo creó una sola persona, Marcus Pearson, y se apoyó en una comunidad. Nació eh, sobre la comunidad y ese es el fuerte que tiene, ¿no? el, el que sea tan estándar. Entonces, eh, poco a poco la gente ha ido creando cosas sobre él porque es un mundo muy abierto. con estas Python y con estas mil cosas con Minecraft. Cosas que se han conectado, pues desde, especialmente desde que lo compró Microsoft hace cinco años o seis años, desde que Microsoft compró Moya por la nada desdeñable cifra de 2.500 millones de euros, eh, lo, lo ha volcado a ineducación, porque Minecraft es una representación del mundo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, Microsoft tiene su propio, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, su propio lenguaje de programación por bloques. Eh, como el del MIT, que ahora mismo no me sale el nombre, donde, donde tú ves una pantalla y otra pantalla y pones a Stevie, al protagonista, sí. o a, a, a un protagonista de Minecraft a construir. Le dices, pon cinco bloques en fila, luego gira a la derecha, pon otros cinco bloques y al final Minecraft lo utilizas como lo, lo hemos utilizado nosotros como pretexto, claro. como pretexto. Tiene todo sentido del mundo aprender a programar porque tú en Minecraft ves lo que ejecutas. Sí. En el caso de, del lenguaje de programación de, que utiliza Microsoft, que es por bloques, se coloca un bloque tras otro. Nosotros en Voxelers lo que hacemos es colocar todos los bloques a la vez. También en Minecraft, yo he enseñado a multiplicar a los niños. Si tú les dices a, a, un, a un grupo de niños, que generas un mundo plano y le dices, venga, pon 10 bloques, ahora pon otros 10 así en, en, en 90 grados y, y ahora llénalos todos y llena un cuadrado. ¿10 por 10 cuánto es? 100, ¿no? Pues ahora cuenta los bloques y te sale 100. Y luego cuando lo haces en altura y si dibujas un cubo de 10 por 10 por 10, no te vas a poner a contar los bloques, ser un poco más pequeño, ¿no? Pero, pero dibujas un cubo de, de 5 por 5 por 5 te das cuenta de lo que es elevar al cubo eh, cuando la, la arquitectura las visiones de la arquitectura en minecraft tienes eh, hay mundos subidos hay planos completos de pues de la pirámide bueno, de que pues, lo hemos hecho nosotros pero de, del partenón de atenas entonces eh, el, traerte el plano del partenón de atenas a tu propio servidor y meter a los niños a visualizar el Partenón de Atenas, yo mismamente lo he hecho con mis hijos, eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba un castillo en Alemania, teníamos el plano, te traes el plano, lo, lo pones en tu propio servidor, visitas el castillo y luego unos días más tarde van y ven el castillo. Pero es que ese castillo ya lo han visitado, es que ya lo han visitado, es que, es que él mantiene, mantiene de nuevo la coherencia. Eh, Saben saben perfectamente dónde va a estar una habitación donde... bueno, lo han visitado o lo han roto de vez en cuando, ¿no? porque... bueno, ya, ya que te pones, pero arquitectura, geometría, matemáticas, eh, incluso convivencia, eh, o sea, trabajo en equipo, por ejemplo, y el malo, maloso, el final del Minecraft es el dragón de End. Matar al dragón de End consume muchísimo tiempo. Eh, y, y mucha coordinación hay que conseguir muchas cosas y muy raras entonces yo por ejemplo he explicado a los niños eh, gestión de tareas con Kanban un método de gestión de tareas con... les he enseñado a usar Trello que, es, que usa Kanban eh, para conseguir matar el dragón de End porque es que si no tienes tantas tareas que las estructuras y las organizas o no eres capaz de ir y acaban trabajando en equipo levantar su propio colegio y ver su, su colegio levantado bloque a bloque realmente puedes emular la realidad realmente oye muy guay ya para acabar eh, claro, tú ves jugar a tus hijos ¿Qué, ¿Qué crees que significa minecraft para tus hijos mira minecraft en primer lugar es un sitio donde se, se han relacionado yo mis sobrinas viven a 2000 kilómetros y han crecido más próximas a mis hijos porque desde el principio jugaban en el mismo servidor de Minecraft. A un niño, uh, no le, por lo menos en los que yo conozco, a un niño de 6 años, 8 años, tú no le pongas un teléfono porque te lo lanza a la cabeza. Una videoconferencia ya le cuesta estar delante de un Skype o, o un Meet ahí delante, le cuesta. Pero un teléfono no sabe qué hacer con él. En cambio, un Minecraft o cualquier videojuego es un mundo natural donde, donde relacionarse. Que sí, que de vez en cuando se matan. Sí, bueno, sí, pero que es un juego, luego es a la vida y se acabó Luego es un sitio donde aprenden que, que, lo que, que una gallina pone huevos porque sigue leyes parecidas al, a la realidad y aprenden que el granito es cuarzo mica y feldespato y aprenden eh, lo que es el cemento y aprenden una serie de cosas porque es una representación de la realidad Luego es un sitio donde es un campo de juegos como ahora mismo Fortnite nosotros cuando cuando íbamos al cole o jugabas a fútbol o jugabas a fútbol y podías ser un patán, como yo, jugando a fútbol, pero tenías que jugar a fútbol porque era lo que se jugaba en el, en, el, en el recreo. Ahora mismo es Fortnite. Ahora mismo si quieres socializarte, normalmente vas a tener que pasar por Fortnite. Bueno, Fortnite, el padre no tiene el control de la, de, de, del mundo. En Minecraft, el padre si quiere sí tiene el control del mundo porque levanta su propio servidor. Es decir, ha sido como una... Realmente una prolongación de la realidad. Oye, mola. Qué visión más bonita, ¿no? La prolongar la realidad de un mundo virtual que además te conecta con los tuyos, estén donde estén y de una forma mucho más agradable. Porque es verdad que el teléfono cuando eres pequeño yo siendo mayor me pasa lo mismo, que es un, es un rollo. <risa> Javier, oye, muchísimas gracias por compartir tanto. Ganar de seguir aprendiendo lo que vais a hacer con Voxellers, que seguramente montáis algo que ahora mismo ni somos capaces de imaginar y muchísimos éxitos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.